Hola, ¿qué tal? Pues en este vídeo lo que vamos a hacer es repasar todas las implementaciones del flip Flops que hemos ido viendo hasta la fecha y vamos a implementarlas dentro del software que utilizamos para creación de circuitos para creación y simulación de circuitos, que es el digital. ¿vale? Así que vamos a coger los distintos latches y flip-flops que hemos ido viendo hasta la fecha, los vamos a implementar con, su, con sus implementaciones internas, con las puertas lógicas y las conexiones que ya hemos ido viendo, y vamos a simularlos para ver qué comportamiento era el que nos ido comentando y analizando durante las sesiones anteriores. Así que, eh, vamos allá. El primer circuito que vamos a implementar es el latch SR. Si os acordáis, la implementación que habíamos visto era o se basaba en dos puertas ORS, una iba a, cada una de ellas iba a generar la Q y la no Q, y sus salidas, las, puertas, las salidas de estas puertas ORS, iban a estar, iban a, a, a retroalimentar la puerta OR contraria. ¿Vale? Así que lo voy a hacer, así, ¿vale? Okay, y ahora nos faltarían las, las dos entradas, ¿vale? Nos faltaría la entrada de arriba, que es la entrada RESET. Acordaros que la de arriba, o la que iba asociada con la salida Q, era la entrada RESET y la entrada SET era la de abajo, ¿vale? Pongo también las salidas para poder visualizarlo. Así que aquí tendríamos la salida que corresponde a la Q y de nuevo aquí la salida que corresponde a la Q negada. Para no liar, para que todo quede más claro, también voy a incorporar los, los, nombres, a, los nombres a estas entradas y salidas. Así que voy poniendo los, los nombres, hemos dicho que la que corresponde con la Q es el reset, la otra es el set, y por tanto la salida de arriba es la Q y la otra es la no. ¿vale? Conecto las entradas con, con las puertas lógicas correspondientes y empezamos a simular. Acordaros que el verde normal corresponde al 0 y el verde iluminado corresponde al 1. Por tanto, inicio la simulación pulsando al play y el estado inicial es desconocido, no podemos saber en qué estado se inicializa un, un latch ni un flip-flop, esto también ocurre en la realidad. Así que lo primero que hago es, por ejemplo, hacer un set para que la Q pase a valer 1. Os fijáis, y la no Q ha pasado a valer 0. Eh, Quito el, el, el set, lo vuelvo a poner a 0 y se mantiene el valor almacenado Ahora si fijo si activo el reset lo que tendremos a la salida es un 0 en la q tenemos un 0 y si vuelvo a poner eh, la r a cero pues este valor se queda almacenado. Como veis la, los valores se almacenan primero y segundo para una misma entrada la salida es distinto característica que tienen los circuitos eh, secuenciales. ¿vale? porque para 0 0 siempre se mantiene el valor anterior que teníamos. Y acordaros, por ejemplo, que si tengo las dos entradas a 1, el comportamiento es desconocido o, o es incorrecto, ¿vale? Fijaros, si tengo las dos entradas a 1, las dos salidas se me ponen a 0, y, y esto ya de entrada no es válido porque nosotros queremos tener tanto la entrada, queremos la entrada q, que la no q siempre sea la contraria a la anterior, ¿vale? Al igual que habíamos visto, también podemos construir esta puerta, la, el LATCH SR, únicamente con puertas eh, NOR, si aplicamos aquí transformaciones del estilo de, del, del método de la burbuja, con las condiciones que habíamos dicho que nos, que, que nos generaba, ¿vale? con las nuevas eh, características que tenía esa nueva puerta. Así que voy a construirla y la analizamos. Aquí tenéis cómo sería la, el latch SR construido únicamente con puertas NAND, y lo que teníamos que recordar es que la entrada S ahora iba asociada con la salida Q, iba en la misma puerta que la salida Q, y la segunda cuestión que teníamos que acordarnos es que eh, las entradas funcionaban negadas. ¿Vale? Tenían, eh, eh, si queríamos mantener el estado, teníamos que poner 1, 1. Y si queríamos hacer reset o set, lo teníamos que indicar con un 0. Vamos a ver si esto es así. ¿vale? Lo ponemos en marcha. Las dos están a 0, por tanto, es el comportamiento no determinado. Tendríamos que poner 1, 1 para almacenar valor. ¿okay? Ahora que está almacenado el 1, en la Q tenemos un 1. Lo que queremos es hacer, por ejemplo, un reset. Para hacer el reset, tenemos que ponerlo con un 0. Y veis, al indicar 0 en el reset, que ahora lo tenemos abajo, ¿vale? La diferencia con el anterior, pues lo que se ha producido es un reset en la salida. Vuelvo a ponerlo a 1, los 2 a 1 para que se almacene valor. Y lo que hago es un set para activar o para indicar que a la salida lo que quiero es un 1. Pongo de nuevo las 2 a 1 para guardar valor. Por tanto, si lo que queremos es un comportamiento más cercano o más real eh, que coincida con el HSR que habíamos visto anteriormente con, construido con puertas OR, lo que tendríamos que hacer es sustituir, eh, perdón, tendríamos que incluir una negación a las entradas de la S y el AR. ¿vale? Vamos a ver cómo quedaría y si se comporta como toca. Vale, aquí ya hemos negado estas entradas, de forma que ya lo que tenemos es la S sin negar y la R negada, porque las hemos negado. Así que ahora el comportamiento de este circuito sería el mismo comportamiento que teníamos con una puerta, eh, con un latch SR construido con puertas NOR. Vamos a verlo, las dos valen cero, por tanto, y es el, el estado inicial, no podemos saber cómo va a empezar, ha empezado guardando un cero pues entonces lo que podemos hacer es generar un set, generar el almacenamiento de un 1 y volvemos a pasar el set a 0 para que se quede almacenado el 1. Ahora lo que podemos intentar es resetear el circuito. Efectivamente, la Q ahora guarda el 0 porque hemos activado el, la entrada R, la entrada que hace el reset y lo podemos volver a poner a 1, a 0, perdón, para que las dos entradas sean 0 y se guarde el valor. Como veis, Ahora el circuito se está comportando igual que se comportaba el latch SR con, uh, construido con puertas NOR. El siguiente circuito que vimos y que me gustaría implementar aquí es el latch de tipo D. ¿vale? En el latch de tipo D recordar que era basarnos o estaba basado en un latch de tipo SR lo único que cambiábamos, añadíamos una lógica de entrada a las puertas S y R. Si os acordáis, por tanto, la entrada R tenía que ser denegado por el enable, que eran las dos nuevas entradas que teníamos en un Latch de tipo D, teníamos el D y el enable, por tanto, la entrada R era denegado por enable y la entrada S era D, por enable. Así que, vamos a, a construir, vamos a hacer estas eh, modificaciones. Estas dos entradas serían siendo R, y S. ¿Vale? Las dejamos aquí indicadas para que se vea más claro. Y lo que hacemos ahora es, estas dos entradas desaparecen, porque mis dos nuevas entradas van a ser, como os decía, D y enable. ¿Vale? Así que, tenemos que el D la entrada R será denegado, perdón, va a ser denegado por enable, ¿vale? Aquí voy a dibujar la D. Esta va a ser mi entrada D, ¿vale? Denegado por el enable que ahora me falta ponerlo aquí, ¿vale? Luego lo pondré. Y la otra entrada va a ser D por Enable directamente, ¿vale? Así que pongo aquí el Enable para que quede más claro. Por aquí me traigo esto, esta conexión. Este va a ser mi Enable. Y me falta conectar con lo que será la entrada S que va a ser, o la entrada S, es igual a D por Enable, ¿vale? Así que esto sería mi, eh, la puerta tal cual hemos comentado, ¿vale? Ahora podría iniciar la simulación y acordaros que mientras que el Enable valga cero, por mucho que yo cambie la D, el estado en que se encuentra el flip-flop no cambia. Sin embargo, mientras que tenga el Enable activado, todo lo que yo ponga en la entrada, en la entrada D, se va a quedar almacenado, va a pasar, va a, va a visualizarse en la salida Q. Así que ahora cuando active el enable, esta D que valía 1, la Q pasa a valer 1. Si la D pasa a valer 0, la Q pasa a valer 0. Y así siempre que yo quiera, o, o siempre que esté el enable activado. Si en algún momento quiero dejar, quiero almacenar un valor, imaginaros que quiero almacenar el 1, pues lo que hago es desactivo el enable y ahora el 1 ya queda almacenado por muchos cambios que yo haga en el D, ¿vale? Hasta que volviese a activar el enable. Ahora vuelvo a activar el enable y aquí en la D tenía un 0 y este 0 pasa a almacenarse al la Q, ¿de acuerdo? Si os acordáis, también habíamos visto la misma implementación del latch de tipo D, pero utilizando la estructura basada en puertas NAN. ¿Vale? Si os fijáis, o si os acordáis, era exactamente esta que veis a continuación. Ahora, si lo ejecutamos, pues mientras que el enable valga eh, cero, por mucho que yo cambie esta D aquí a la entrada, los valores que hay a la salida del latch no cambian. Fijaros que en particular no cambian porque las entradas de estas dos puertas que tenemos en el segundo nivel no cambian, por mucho que cambie yo el D. ¿vale? Solo cambiarán en el momento... Que el enable pase a valer 1. En este momento estos dos valores de aquí, de estas dos líneas, sí que van cambiando en función de la entrada d y por tanto si tengo un, una d, la d igual a 1, se almacena el valor 1, si tengo la d igual a 0, se almacena el valor a 0. ¿Que quiero dejar almacenado cierto valor, por ejemplo el valor 1? Pues quito el enable y a partir de este momento, por mucho que cambie la d, no va a cambiar hasta que vuelva a activar el enable, ¿veis? Muy bien. Ahora ya pasaríamos a implementar eh, flip-flops. Si os acordáis, los flip-flops eran circuitos que solo permitían el cambio en el flanco ascendente del reloj. ¿Vale? Y básicamente lo que usábamos para llevar a cabo esta funcionalidad era utilizar una eh, estructura de maestro-esclavo en la que eh, tenían los Enables eh, complementados, cuando uno estaba activo el otro estaba desactivado, y así de esta forma solo se permitía pasar los, los cambios en los valores almacenados en el flip-flop una vez por ciclo de reloj. ¿vale? Así que, si os acordáis, lo que teníamos, básicamente, eran dos flip-flops de tipo D, así que vamos a coger esta estructura de dos flip-flops de tipo D, ¿vale? En los que la salida de uno iba conectada a, a la entrada del, del siguiente, La salida Q de 1 iba conectado a la entrada D de, del siguiente y lo que teníamos eran dos enables que iban negados. ¿vale? Entonces, por ejemplo, dos clocks, perdón. Aquí esta va a ser nuestra señal de clock ¿sí? que en el, en el latch esclavo iba sin negar y en el Latch maestro iba negada, ¿vale? Así que elimino esta de aquí. ¿Vale? Y este enable de aquí sería el que iría negado. ¿vale? Pongo la negación, la giro. No me va a quedar muy bien distribuido, pero bueno, para el objetivo que teníamos que era de ver cómo funcionaba, pues ya sería suficiente, ¿vale? Y ahora, con esta estructura de aquí, que coincide con la que ya vimos en, el, en, en los vídeos anteriores, pues veremos que uh, solo se produce un cambio por cada flanco ascendente de reloj, es decir, de, de, de que pasamos el clock de 0 a 1. Vale, pues empezamos la simulación. vale Si os fijáis, el clock está a cero, por tanto, el único lugar donde se van a producir o a actualizar los cambios es en el primero de los latches. Si os fijáis, esta D, a medida que la cambio, sí que cambia la salida del primero de los latches, del que sería el maestro, pero la del latch esclavo, como está deshabilitado el enable, no se producen estos cambios, ¿vale? Entonces, mientras que esté la entrada del CLOCK a cero, sí que llegarán estos cambios a las puertas de entrada del segundo latch, aquí, a esta zona, pero no se actualizarán. En el momento que se pasa de, se pasa de valor 0 a 1, ahora generaré este cambio, hago que el CLOCK pase de 0 a 1, sí que se actualizará este valor. Si os fijáis, paso, y aquí, este valor se ha actualizado, ¿vale? lo que teníamos a la puerta del primer Latch, que era un 0, ya estaba actualizado en la salida del primer Latch, del Latch Maestro, y sí que ha llegado este cambio a la salida del Latch Esclavo, del segundo de ellos. ¿Vale? Ahora todos los cambios que yo produzca en la D de entrada no se van a activar, no van a llegar aquí a la salida, porque en particular la salida de este primer Latch no va a cambiar, no va a cambiar porque su enable está a cero, fijaros, por mucho que yo cambie aquí las entradas no se van a, a la salida final ni, ni la del primer latch no se van a cambiar, solo se cambiaría esta salida final si hubiese cambios aquí, pero aquí la única forma de que haya cambios es a través de este latch, de la salida de este latch, pero este latch está con el enable a cero, vale? Hasta que el clock no vuelva a pasar a cero, este primer Latch no irá actualizando su salida. Vamos a hacerlo, ¿vale? Yo paso el valor, bueno, pongo esto cero para que veáis cómo cambia esto a, a cero, así que, genero una bajada del clock, entonces, esta entrada, esta salida del primer Latch, sí que ha pasado a valer cero, pero como veis, en el segundo no se ha actualizado. No se va a actualizar hasta que yo genere otra subida del clock, otro flanco de subida de 0 a 1. por mucho que cambie yo aquí, esto no va a cambiar, así que si yo tengo un 0 a la entrada, en el momento que se produce el flanco de subida, aquí, es cuando pasa a valer cero, ¿vale? Y de nuevo, por mucho que cambie, el, la salida final del flip-flop no cambia, ¿vale? Así que así, podríais veríais que, efectivamente, esto se comporta como, como lo que queríamos, como un elemento que solo actualiza su salida en, los momento, en un momento puntual por cada periodo de reloj, que coincide con la del flanco ascendente del reloj. El siguiente circuito que habíamos estudiado en los vídeos anteriores era el flip-flop de tipo JK, que más o menos aquí tenéis una estructura de, de la que seguiría. También sigue una estructura estilo maestro-esclavo, donde esta zona sería el maestro y esta zona es, sería el esclavo, aunque no son exactamente iguales. ¿vale? Así que de esta forma que veis, pues se comportaría pues, como lo que queríamos, que era que en los estados o en las entradas 0,0 ese eh, valor, eh, eh, J1K1 eh, hiciese un set, J0, K0, hice un reset y cuando es 1, 1, lo que tiene que hacer es generar el cambio de estado. ¿vale? Si tenemos guardado un 0, pasa a 1, y si tenemos un 1, a un 0. Y todo esto únicamente se produce en el momento que haya un flanco ascendente de reloj. ¿vale? Así que vamos a, a simularlo y vamos a ver qué, qué ocurre. ¿Vale? Así que aquí tenemos los estados eh, J y K a 0, así que por mucho que se produzcan flancos ascendentes de reloj, la, la salida no cambia, está valiendo 1, ¿vale? Vamos a probar de girar esta salida, de poner los dos valores a 1. ¿Veis? Mientras que tenía el clock a 0, este cambio no se ha pasado a la salida. Ahora, cuando genere la, el flanco ascendente, ¿veis? La salida ha pasado a valer 0. Si ahora genero otro flaco ascendente, es decir, hago que el clock vuelva a pasar de 0 a 1, se vuelve a cambiar el valor de la salida, que ahora vale 1. Si vuelvo a hacerlo, pasa a valer 0. Y si vuelvo a hacerlo, pasa a valer otra vez 1. ¿vale? Fijaros también que mientras que el clock está activo, por mucho que cambie yo aquí los valores, no ocurre nada a la salida, porque solo los cambios se producen en el momento del flanco, ¿okay? Si dejo las dos entradas a 0,0, 0, pues el comportamiento del flip-flop es mantener el estado, así que por mucho que cambie yo el clock, no se producen cambios a la salida. Uh, vamos a probar de hacer un reset, que sería el K igual a 0, entonces al producir el flanco ascendente que ya acabo de hacer, la salida pasa a valer 0. Por mucho que cambie ahora aquí, no pasa nada. Y si dejo la J1 y la K0, lo que se producirá es un set. Y por tanto, uh, en el próximo flanco ascendente de reloj, volveremos a tener que esto cambia, la salida vuelve a cambiar a 1. ¿Veis cómo ha cambiado? De acuerdo, finalmente lo que nos quedaría es repasar los casos de, de cómo incorporar una señal de reset y que análogamente sería lo mismo con una señal de set. Vale, en los flip-flops que hemos visto hasta la fecha. Vale, el caso teníamos dos casos que era el síncrono y el síncrono. El caso síncrono es el más sencillo de todos ya que no hay que tocar la estructura interna o no hay que modificar la estructura interna del flip-flop, y simplemente lo que hay que hacer es forzar la entrada del flip-flop, si fuese, por ejemplo, de un tipo D, como el que estáis viendo aquí, forzar la entrada del flip-flop a cero en el momento que el reset está activado. La única cuestión que tenemos que tener clara es que ese reset no se va a producir, no va a pasar a valer cero hasta que se active el siguiente flanco ascendente de reloj, hasta que llegue el siguiente flanco ascendente de reloj. Si el Reset se produce antes, hasta que no llegue ese flanco ascendente, no se va a ver, no se va a ver reflejada en la salida del flip-flop. Entonces, como decíamos, lo único que hay que hacer es pues, cogemos esta entrada de aquí, la D, ¿vale? y la operamos a través de una puerta lógica, de una puerta and, con el Reset. ¿vale? Entonces creo una nueva entrada, que será la entrada de Reset, esta de aquí, esto será nuestro Reset. De forma que, cuando el Reset valga cero, ¿eh? va a ser, venir, va a ser eh, activado por un nivel bajo, ¿vale? el Reset está negado, entonces, cuando el reset venga activado por nivel bajo, es decir, el reset pase a valer cero, yo lo que quiero es que se haga el reset en el circuito. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Pues generar o que la entrada D sea igual a cero. Si por ejemplo hubiese sido un flip-flop de tipo JK, en lugar de forzar Obviamente no tengo la entrada D, pero la forma de forzar un reset en un JK sería que en el momento que el reset pasa a valer 0, la J tiene que valer eh, 0 y la K tiene que valer 1. ¿Vale? En este caso es más sencillo, es solo la D, entonces la D tiene que valer 0 cuando el reset valga 0. Así que iniciamos la simulación, ¿vale? Mientras que el reset valga 1, el circuito se va a comportar igual que eh, lo hacía hasta la fecha cuando no incorporábamos la entrada de reset. Entonces, ahora que la entrada de vale 1, eh, la salida del flip-flop va a pasar a valer 1 en el momento que genere en el clock el fan, flanco ascendente. Básicamente, porque si os fijáis, lo que tenemos a la entrada que teníamos antes en el, en el flip-flop es también eh, un... 0, ¿vale? Así que activamos, generamos el flanco ascendente, por tanto la D valía 0, la Q pasa a valer 0. Mientras que la D valga 0, pues la Q va a valer 0. En el momento que pase a valer 1, en el flanco descendente no cambia, pero en el flanco ascendente sí que cambia, ¿ok? Pues mientras que valiese 1, se iría almacenando la entrada 1. Eh, si en algún momento queremos hacer el Reset, ¿eh? fijaros que aquí estamos en el flanco ascendente, activamos el Reset. El Reset, no sé, como hemos dicho, es síncrono. Hasta que no llegue el siguiente flanco de reloj, no se va a llegar a producir ese Reset. Esta salida no va a pasar a valer cero. Así que, lo que hacemos es, se produce el flanco descendente, no cambia nada, y en el flanco ascendente, a pesar de que en el la D tenemos un 1, y como el reset está a cero, lo que prevalece es el cero, por la forma que hemos implementado, prevalece el reset y entonces se resetea nuestro circuito, nuestro flip-flop, ¿vale? Mientras que el reset esté cero, ya nos da igual lo que valga 1 que no se va a volver a activar nuestra salida, ¿vale? En el momento que el reset deja de valer cero, si en la D tengo un 1 y se produce otro flanco ascendente, como se va a generar aquí, pues lo que pasa es que ese 1 pasa a la salida. ¿Que lo quiero volver a resetear? Pues lo mismo, hasta que no llegue el flanco ascendente, como veis ahora, pues no se resetea. ¿Vale? Y ya por último nos encontraríamos con el caso del, del reset eh, asíncrono, que necesita, requiere de una modificación interna del, del flip-flop, ¿vale? Ya la habíamos visto en los vídeos anteriores, aquí la he trasladado al, al simulador, al digital, ¿vale? Así que vamos a ponerlo en marcha. De nuevo estamos hablando de un reset que se activa por valor 0, así que por defecto lo tendré que tener puesto en 1 para que no se vayan produciendo los resets, ¿vale? Si la D vale 1, yo voy generando aquí Flancos ascendentes de reloj para que se vaya eh, guardando esta D a la, a la salida, en la, en la Q, el, el flip-flop la almacena. Si pasase a valer cero, en el momento que genero, como voy a hacer ahora, el flanco ascendente de reloj, esto pasaría a valer 0. ¿vale? Yo seguiría avanzando, lo vuelvo a poner a 1, por ejemplo, para que se quede almacenado el 1. Sigue avanzando. E imaginaros que ahora en nivel alto yo activo el reset, es decir, lo pongo a cero. En el síncrono tenía que esperar hasta que volviese a llegar un flanco de reloj para que la Q pasase a valer 1, pero en este, este cambio se va a producir de inmediato. Mira, fijaros, activo el reset por nivel bajo, le hago valer 0 y de forma inmediata la Q vale 0. se ha reseteado. Da igual que yo vaya avanzando aquí, mientras que con, un, con una D igual a 1, que como el reset sigue activo, la salida no cambia. En el momento que desactivo el reset, lo paso a valer a 1 y vuelvo a generar otro flanco ascendente, como va a ocurrir ahora, pues este 1 de la D es el que pasa a la salida. Okay. Antes lo he probado con, flanco, con el clock A1. Pero si el clock está a cero, igualmente el reset al activarlo, es decir, el reset lo pongo igual a cero, se va a resetear este valor. Este valor va a pasar a valer eh, cero. Vamos a verlo. ¿Veis cómo vuelve a valer cero? Lo quito, en el siguiente flanco ascendente vuelvo a escribir la D dentro del flip-flop, pero si vuelvo a activar el reset, pues vuelve a reset. Y al igual que hemos visto los resets síncronos y asíncronos, serían casos análogos los casos del, del, del set, ¿vale? También deberían o, o bien modificarse internamente o bien poner una lógica adicional a la entrada para tener en cuenta ese caso, como hemos hecho en el caso anterior, en el caso de, de, de, del síncrono. Y bueno, con esto ya estaría. En este vídeo lo que hemos visto es una forma un poco más práctica de cómo se implementan todos estos dispositivos que hemos ido viendo a lo largo de los vídeos anteriores. Os animo a que vosotros mismos, por vuestra cuenta en el propio Digital, volváis a hacer estas implementaciones y probéis de usarlos para ver cómo funcionan. En cualquier caso, normalmente cuando utilicemos estos circuitos en el digital o en otro simulador, ya vienen dentro de sus librerías de componentes incluidos eh, flip-flops que nos facilitarán la construcción de sistemas secuenciales. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta el siguiente vídeo y muchas gracias por todo.